Vamos a continuar con los temas de mi devocional diario Hoy 24 de abril Nos toca un tema precioso Dios muestra su amor Hermoso, hermoso mensaje que vamos a estar dando Para la gloria y la honra y la alabanza de nuestro Dios Y para bendecirles a ustedes Así que vamos al tema de mi devocional diario Hoy 24 de abril Y vamos a estar en Romanos Capítulo 5, versos del 6 al 8, en la Reina Valera de 1960. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y cuando estaba yo leyendo en esa versión de la Reina Valera 60, impíos, dije, ¿quiénes son los impíos? Tal vez tú te estés preguntando lo mismo, ¿quiénes son los impíos? Bueno, pues los impíos son los incrédulos, los ateos y los escépticos, entre... Algunos otros más que se pueden mencionar. Entonces, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, dice, murió por todos, por así decirlo, en alguna manera bien simple, bien sencilla. Entonces, cuando el Señor viene a la tierra en forma de ser humano, en la persona de Jesucristo, entonces, Él viene a morir por todos. Y esto es maravilloso, mi amado, mi amada, porque, fíjate lo que sigue diciendo aquí. Ciertamente, ahora en el verso 7... Apenas murió alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y cuando habla aquí la palabra osara, pues quiere decir atreverse o arriesgarse. Difícilmente que alguien da su vida por alguien. ¿Verdad que sí? Es muy fácil matar a otros, porque ya ves que todos los días hay crímenes. Pero así, morir por un justo, como que eh, está medio... Como se dice por allí, es en chino. Pero vayamos a lo que siguen diciendo las Sagradas Escrituras. Porque la verdad que el verso que sigue, el, el 8, es muy interesante. Mire lo que nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a eso vino el Señor Jesús. Esto es lo extraordinario, eso es lo maravilloso, es, eso es lo... Lo más precioso que Dios hizo a través de Cristo Jesús o cuando Jesús vino a la tierra para mostrarse a la humanidad, que se le entendió, no, no, no se le entendió. Todavía el día de hoy hay quienes no entienden eso. Pero Dios, Dios en su grande amor dio a su hijo a morir por nosotros los pecadores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Al menos debemos de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados y decirle Señor. Gracias por morir por mí. No lo merecía, pero gracias. Gracias por morir por mí. Porque a través de su muerte, Él nos justifica. Y nos justifica delante del Altísimo. ¿Qué te parece si oramos? Y si tú puedes, dile al Señor estas palabras a través de la oración. Dile, Padre Santo, reconozco el sacrificio de Jesús a venir a morir por mí. A pesar de mis errores, de mis faltas y de mis pecados, e incluso con mi incredulidad, pero yo en este momento reconozco que la necesito. Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame y que mi vida sea cambiada y transformada para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú repetiste esas palabras, guárdalas como un gran tesoro en tu corazón y recibe la bendición del Altísimo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.